Republic Music Luis Tom Abeliti B.A.Y The Victory Mami Latinas Sigue, sigue, eh, así se vive eh, eh. en el Caribe, que no pare, que esto sigue, sigue, que no pare, que esto sigue, sigue. El que el disco se prende, así, así. que la playa se parte, mi gente osando todo el mundo bailando con. Que el disco se prende, así, así. que la playa se parte, mi gente osando todo el mundo bailando con. Y esto es palado, igual la dominicana dominicanas. Esto sigue, sigue que no pare que esto sigue, sigue. Eh. Así se vive.